Yo sofre fuerte, trate de empujarme, no puedes. Eso tendré que recitar. Y si alguien siente envidia, pues soy la maravilla. Yo me reiteré de su palabra. Saludos. Amigos que nos miran en casa el día de hoy estará viendo vivo y programación estudio universal de Arturo Espectral Hoy estaré presentando este video así que póngase cómodo y apaguen la luz Advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este video. Estoy en peligro, no tengo tiempo, así que escribiré esto rápido Estoy ahora escondido en un lugar que, no puedo decir Estoy aquí por una razón, que contaré ahora. Yo soy de ese tipo de personas que buscan canciones por internet, y las descargan con algún programa de computador. Un viernes por la tarde estuve buscando canciones, y me encontré con una que quedó sonando en mi mente sin poder dejar de cantarla. Era imposible sacarse esa canción de la mente, y no lo pude hacer en un par de meses. Después de olvidarla, empecé a recibir emails de un desconocido diciéndome que volviese a escuchar la canción o algo malo sucedería. Al principio, parecían simples bromas de niños, pero recibía tantos mensajes, que me empecé a preocupar. Un día simplemente decidí dejar de leer estos mensajes, pero empecé a recibir llamadas, ahora no eran advertencias, eran amenazas. Me llamaba una persona con voz grave y misteriosa, no sonaba a ninguna persona que conociera. Me amenazaba con que escuchara esa canción, o que él vendría por mí. No le creí hasta que empecé a ver sombras y sentir que alguien estaba detrás de mí, pero cuando regresaba a ver no había nadie. Empecé a tener pesadillas con una persona que me perseguía. Después de unas semanas, vi que alguien me estaba siguiendo a todos lados, así que corrí por un pasillo hasta llegar al lugar donde estoy, ahora. Gracias por acompañar en este video, ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál les gustó más? ¿Están de acuerdo en las calificaciones de este capítulo? Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.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 ¡La Legendas...